Bienvenidos otra vez, estoy aquí en Explorando Ando, transmitiendo en vivo para todos ustedes y pues bienvenidos a este programa, bienvenidos a este espacio de recomendaciones cinematográficas. El día de hoy vamos a hablar de tres películas que podemos ver eh, totalmente gratis. Eh, Tuvi es una plataforma en donde solamente te registras y tienes acceso a varias películas. Vamos a hablar de esta, de esta película, La francotiradora, es del año 2015, fue dirigida por Sergei Mokriski pero está basada en la historia real de Yudlia, Yudmila Poblichenko. Sí, eh, acabábamos de ver en pantalla, ahí está la imagen, la fotografía de eh, la dueña Yudmila de esta historia. Yudmila Poblichenko eh, fue una francotiradora que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, eh, pues por parte de la Unión Soviética. Ella nació en Kiev, en la capital de lo que hoy es Ucrania, y este… Pues la verdad es que tuvo mucha polémica que una mujer en esta época se dedicara precisamente, eh, se uniera a las Fuerzas Rojas del Ejército, uno de los ejércitos más grandes del mundo, y combatiera a los nazis este pues desde muy temprana edad. Sí, más que, más que de gusto, fue de una situación extraordinaria. ¿Por qué? Porque ella, en un juego de tiro, eh, logra tener una mayor puntuación que otros tiradores y es llamada por las autoridades de su país. Sí, eh, bueno, Lady Lady Sniper, que en inglés significa tiradora, francotiradora, eh, tuvo también muchos apodos, le decían Lady Muerte por la cantidad de nazis que logró matar gracias a su buena puntería. Como comenta Jorge, justamente ella no, no lo buscó, digamos que en su escuela por casualidad fue a a competir con sus amigos, no la querían dejar tirar al inicio porque era mujer, eh, ella hace su intento y pues curiosamente logra una puntuación increíble y ya después pues justamente el, el guía que estaba ahí se quedó admirado de, de la puntuación que ella tuvo y la mandó a un curso de francotiradores precisamente porque en la antigua Unión Soviética se fijaban mucho de qué qué aptitudes, qué talentos innatos tienes para explotarlos y de ahí ya pues, ser el mejor, mandarte a competencias, a las olimpiadas, siempre la URSS se ha distinguido mucho por, bueno, Rusia se ha distinguido mucho por eh, capitalizar sus talentos innatos eh, de capital humano, si tienes jóvenes que son buenos nadadores, pues impulsarlos eh, y no, no, te, no te dan como esa libertad de elegir, sino más bien eres bueno para esto, pone el orgullo de nuestra bandera y de nuestro país por encima, ¿no? Entonces, dedícate a lo que ya naturalmente ya traes, ¿no? Sí, algo, la biografía en sí misma es sorprendente, sí. haberla llevado a la pantalla. A la pantalla grande. Fue... Considero se queda pobre la película en relación a la biografía, tan dinámica, por un lado, pero también tan, tan cruel y, y desgarradora como experiencia humana. ¿Por qué? Porque además de haber sido um, limitada por ser mujer, también sentimentalmente tuvo muchos conflictos en su vida. No sé si... Vayamos sí, a vamos esa parte. a contar esa parte, justamente fue, esta película tiene dos títulos, la francotiradora y la batalla de Sebastopol, debido a, precisamente a que la parte medular del conflicto de esta película se desarrolla justamente cuando ella eh, defiende, bueno, trata de, de estar en, esta, en la defensa de esta ciudad de Ucrania, y eh, pues se la llevan en un barco este, para pues, salvaguardarla, ya que es un elemento su, sumamente valioso para, para el ejército de la URSS, y pues ahí pierde eh, a, a sus seres queridos, porque solo solamente está permitido que ella vaya, y los demás se tienen que quedar a defender esta, esta, pues, es, es, esta ciudad que se llama Sebastopol y que justamente este, pues fue una batalla que históricamente sí sucedió. Las escenas están tan bien logradas, las escenas de guerra, que te, te metes dentro de la historia, el guión está muy, muy bien este, escrito, no hay este, frases de más, eh, trae un poco de, desde política, romance, este, pues sí, drama, el drama bélico de, de estar en una guerra, de ser estudiante, van pasando... Sí, eh, recuerdo dos aspectos de la película, el político como lo mencionas, cuando es invitada a Estados Unidos y la parte de la radio eh, alemana que la invita a sumarse con ellos, ofreciéndole chocolate caliente y nombrarla eh, jefa de un regimiento Sí, bueno, esta parte como tal no sale en la película, pero este si, si ustedes investigan la biografía de Ludmila Poblichenko, eh, en junio de 1942, ella ya era famosa por haber logrado 309 muertes de nazis eh, confirmadas. Y en esta e época, el Servicio de Inteligencia Nazi distribuyó en los radios un mensaje que decía... Eh, Ludmila Pavlichenko, ven con nosotros y te daremos chocolates. Te haremos oficial, la primera oficial alemana mujer. Si te atrapamos, te, te, te despedazaremos y eh, en 309 pedazos y los volaremos por los aires. Entonces, era como una amenaza, pero también, o sea, reconocían mucho su capacidad y sabían que era una de las mejores francotiradoras que tenía, este, que tenían como enemiga ella, a, al saber que la buscaban y que pagaban grandes sumas por matarla, eh, respondió y afirmó sentirse feliz de que el enemigo conociera con precisión su récord. Pues esta película eh, me encantó, yo la recomiendo ampliamente. La segunda película de la que vamos a hablar, ya cambiando un poco y poniéndonos un poco más este, cómicos, este, con un sentido del humor más eh, alegre, es recién casadas. Todo el drama de esta película pues inicia ya que se casaron, piensan que ya todos los trámites están listos, pero oh, el reverendo que los casó muere, muere porque ya es una persona adulta, muere de un paro cardíaco y no había firmado el certificado de matrimonio de, de estas tres parejas. Es una historia segmentada en tres... Eh, historias. En tres historias, una veterinaria, una doctora, una historiadora las tres amigas de tiempo logran casarse con el amor de su vida, por lo menos el amor de su vida. En, en el momento, momento en el que se casan. En el momento en el que se casan. Y como bien dice Fanny, eh, maneja los conflictos inmediatos de recién casados. Por un lado, los celos de una antigua novia o exnovia eh, por parte de la veterinaria. Por un lado, el tener encima a la madre, a la suegra, que no, no deja respiro alguno, que es la doctora, y el conflicto del de marido posesivo, el esposo posesivo, que eh, es o le corresponde a la historiadora. Esta, esta historia me, me parece agradable, vale la pena sentarse a verla, porque no te aburres, de entrada no te aburres esta de verla. Esta palomera está divertida y te cambia un poco el chip de... Todo lo del día a día te distrae y logra su cometido, hacerte un poco reír y pues, no sé, ver las, los problemas cotidianos como algo de risa. Y la tercera recomendación, que es una película que sale un poco de, de la dinámica. Cuando yo la empecé a ver, dije, un Sex and the City, porque salen las marcas este, más famosas de Nueva York, Blueberry, todas todas van saliendo en pantalla dentro de la película, pero ahí sí les pido un poco de paciencia porque después de los primeros 15 minutos, la historia da totalmente un giro y, y esta película de ser una película aparentemente superficial de una chica más que vive en, en los penthouse de Nueva York, súper rica, con su vida resuelta, pues cambia de la noche a la mañana, eh, resulta que su esposo le pide el divorcio eh, al parecer lleva más de nueve meses con una chica más joven, 20 años más joven que ella, y entonces todo su mundo aparentemente se viene abajo. Todo lo que ella consideraba como estar hasta arriba de, de, pues sí, de, del éxito, eh, resulta que no era como ella lo consideraba y tiene que eh, reacomodar todas las ideas y todas las creencias que ella consideraba como exitosas, para desarrollar su creatividad, para volver a entablar ese lazo, esa conexión con su padre que tenía una, una panadería y eh, pues reencontrarse a sí misma y, y volver a saber que no importa los años que tengas, eh, puedes volver a empezar y volver a, a sentirte realizada como mujer dentro de lo que te guste hacer. Esta película me agradó bastante, no sé si tú también la, la viste, Jorge, ¿qué te pareció? Claro que sí. No sé por qué insistes en eso, si la vi o no la vi. O sea, si estoy en tu programa es porque he visto las películas que vas a comentar. ¿Y qué te pareció? Bueno, eh, más allá de, de ser una, una película rosa, es una película de reflexión, tienes razón. Los primeros 10 minutos son un poco superfluos, pero muestran la idea de vida que tenía la actriz principal que consideraba el éxito logrado por ser esposa de un cirujano famoso. Pero en realidad, en ese momento, ella no era más que un objeto más en esa vida. Ella no era nada, no había triunfado, había dejado de lado su vida, había dejado de lado lo que ella había estudiado para poder sumarse a la vida, eh, pues sí, de millonarios en, en Nueva York. Cuando regresa, eh, un poco afectada o bastante afectada a la vida fuera de la ciudad, en la pastelería de su papá, se reinventa ella misma, pues a partir de entender que si no lo hace, va a ir más para abajo. Y conoce entregando panes a, en un restaurante a la persona que le va a cambiar la postura de la vida y también tiene reencuentros con sus antiguas amigas y también tiene reencuentro con su esposo. Al final el esposo tiene ahí una serie de cambios, no le salió tan bien las cosas como pensaba, intenta recuperarla, pero a partir de una mentira, porque hay una escena en la que el, el, el médico cirujano eh, saca su verdadero yo y, y ella toma la decisión de no, no estar... No estar con él. Hay una, una escena que me llama, bueno, entre muchas hay, hay, hay una que me llama la atención cuando ella está repartiendo el pan y llega a un lugar bastante lujoso y padre, eh, ve un helicóptero y dice, esa es mi vida, quiero, quiero de nueva cuenta esa vida. Dentro del guión y dentro de las escenas, le toca de nuevo tener esa proyección de subirte a un helicóptero y hacer una serie de cosas raras, pero lo rechaza. Lo rechaza. Bueno, a mí la escena que más me llamó la atención es una escena eh, donde sale un actor secundario, la verdad no es muy importante, se llama Calvin. Calvin es una persona descendiente afroamericana y la verdad es que en ese momento en que conoce eh, a Desiree Harper pues está pasándola mal, porque su, su hermano mayor parece ser está en la cárcel y su familia pues se ha quedado sin ingresos. Le pide a Desiree que por favor lo contrate, eh, que le puede ayudar a estar eh, limpiando los vidrios y apoyando en la panadería. Pero al, al principio cuando conoce Desiree a Calvin, como que tiene ahí un, es un pequeño momento en el que ella decide eh, ser una mejor persona y darle la oportunidad a este chico porque sucede que lo ve detrás de la caja registradora de su papá y justamente se abrió y están todos los billetes ahí y el muchacho pues eh, le, le explica que la caja se abrió y que no era su intención ni robar el dinero ni nada de eso y entonces ella pues acepta darle la oportunidad y, y creerle no y darle el trabajo eh, caso contrario si ella hubiera sido una persona como Mm, negativa que hubiera acusado al chico de haberse querido pues robar algo que en realidad no era lo que parecía, porque a veces así sucede. Eh, estás en el momento equivocado, pasa algo equivocado y de repente pues te encuentras en una situación incómoda, tanto para Deciré como para Calvin. Sin embargo, ambos eh, actúan de manera correcta y ambos pues al final de la historia eh, logran... Eh, llevar esa, esa relación y ese trabajo en equipo a algo exitoso. Sí, eh, esa escena va acompañada de otra, de hecho, deciré no está convencida de contratar a este joven que es hermano del repartidor, que no fue ese día. Eh, efectivamente, se abre la caja registradora, ella queda en duda, no quiere generar problemas, permite que se vaya Calvin, uh -huh. que se vaya Calvin, y llega... El panadero, el, el, papá, el, el, ayudante, el ayudante del papá y también a él le se le abre mismo. de manera accidental la caja registradora y le dice al papá, le dice, oye Paddy, tenemos que revisar esta caja registradora porque con cualquier movimiento se abre. Y eso termina de convencer a la actriz de que efectivamente va a contratar al hermano del repartidor que ya no pudo ir porque, si bien es cierto, no lo dicen como tal, pues va a estar alejado seis, ocho meses de la actividad eh, en la ciudad. Algo también que es rescatable más allá, más allá de la película, es la inclusión. Uh -huh. Sí, esta película me parece muy inclu muy incluyente porque aparecen desde una policía igual de descendencia afroamericana, eh, un abogado que no precisamente es guapo, este, atlético o, o alto, es un personaje chistoso e inclusive un poco pasado de peso. Eh, las amigas también son como muy este, diferentes entre sí. Eh, también me, me parece que hay una escena bastante bonita de, de, de la familia jugando boliche, y ella este, igual se pasa de, ahí si sí le falla, eh, piensa que el chico que parece eh, tener interés en ella, pues tiene una novia y primero le quiere dar su, su teléfono y después se lo arrebata, pero ahí suceden una serie de acciones cómicas eh, divertidas y este, recuerden, si algún día se suben a un helicóptero, no suban las manos, saluden de pecho para abajo y agáchense porque pueden, pueden pues sufrir un accidente ya que las hélices este pues siempre están eh, a una altura no muy eh, alta de la, de la cabeza hacia hacia arriba. Sí, le pasó en los años ochentas, a finales de los ochentas, noventas, a, no sé si a un miembro del grupo o menudo o chamos, no recuerdo, pero sí, bajándose del helicóptero, alza las manos y a la hora que alza las manos, las hélices Ay, le raro. cortaron los dedos, entonces, por favor, recuerden esa situación, han sucedido bastantes accidentes cuando uno viaja en, en helicóptero. Tomen en cuenta que hay que tener las manos abajo y agacharse un poco para evitar cualquier conflicto. Eh, la inclusión en la película, efectivamente, eh, actores principales, personas de edad, el, el papá tiene uh -huh. más de 75 años, la pareja del papá también sale, eh, sale el abogado que está pasadito de peso, también eh, al final la policía, la policía que la acompaña a ella para recibir o tomar algunas cosas, forma parte al final de la película con una imagen distinta, primero sale de policía, luego sale ya eh, vestida de civil, con un vestido que precisamente ella le, regaló, le regala. La regala. Entonces es una película que vale la pena verla, maneja buenos valores, maneja la importancia de la unidad familiar, el reestructurarse a sí mismo a partir de que no tienes para dónde voltear más que para volverte a hacer, ella retoma sus conocimientos de la carrera que, que estudió, le da un giro, um, moderniza moderniza la panificadora, la pastelería, como quieras llamarle, la hace un café, la hace un café agradable y um, no todo es miel sobre hojuelas, pero sí logra eh, rescatar su tranquilidad. Creo que uno de los ma mayores temas que maneja esta película es el desprendimiento. A pesar de que ella se ve prácticamente en la calle, sin nada, incluso sus pertenencias personales están en duda si se las van a devolver o no, ella tiene una actitud muy desaprensiva, eh, al principio no tanto, porque obviamente le duele perder sus lujos, su ropa de diseñador, este, su penthouse, pero justamente cuando ella está decidida y se permite... El no tener ese, esa aprehensión con las cosas materiales Justamente es cuando la vida misma le empieza a dar Nuevas, incluso mejores cosas, mejores experiencias eh, Al final, eh, cuando ella logra sacar de su departamento Su ropa, sus zapatos de marca Ella decide que ya no los necesita y los dona Entonces, al final, eh, creo que tiene muy bonito mensaje Y eh, me parece muy, muy adecuada esta película para... Para verse esta palomera. Ah, ya se nos terminó el tiempo, pero no se pierdan el próximo programa de la próxima semana porque vamos a hablar de películas de terror. Y vamos a traer a un invitado especial que nos va a recomendar varios eventos para que ustedes también puedan disfrutar películas de terror, pero ahora con, con un ambiente distinto. ¿Se imaginan ver películas de terror en medio del bosque? Bueno, pues de esto, vamos a, de esto y más vamos a hablar la próxima semana. Hasta la próxima.